Saludos, muchachos. Saludos a todos esos fieles televidentes de este espacio. Este programa Contacto Diario y cinco minutos en contacto con los deportes. Eh, una triste noticia este fin de semana, donde fallece el hijo de Luis Polonia en Estados Unidos. Muy joven. Ronnie Polonia fue encontrado, fue hallado muerto en su apartamento en Boston. Eh, lamentable, un muchacho joven que apenas empezaba su carrera a nivel de dirigencia, asistente a COAS del equipo de las Águilas Ibaeñas, y estuvo varios años en el equipo de las Águilas Ibaeñas como jugador, y también se estuvo, se mantuvo jugando, la Liga de Verano, también estuvo militando por lo que fue de, de, de Estados Unidos, pero se radicó aquí ...y mayormente su, su juego fue en la liga de verano con los granjeros de moca es eh, lamentable la muerte para eh, Rodney polonia eh, en paz de cáncer también eh, se habla también esto es eh, muchas muchas han sido las ofertas que está recibiendo el boxeador Mike Tyson... luego de que saliera un video donde está ¿Sí? entrenando y el hombre se ve en perfectas condiciones. Hay varias personas que le han ofrecido eh, millones de dólares para que él suba al ring. Para que vaya... se muere en el ring. Trae eh, eh, De un impacto en el ring. Le da un palco, pero la gente tú sabes lo que anda buscando, porque son empresarios que quieren... Eh, Digo, yo por más subió casi a los cincuenta y pico de años al ring. Y dio una buena pelea, ¿sabes? Tuve eh, eh, la sombra que hace, con creo que hace el, el, el entrenamiento, Tú dices, "Wow, Tarso es enterito. ¿Sabes qué Mike Tarso? De 50, tuvo 50 peleas, 6 derrotas. y Tú sabes que por 44 fueron los de la no, que la yo yo me yo estaba en esos en esos eso tiempos, yo seguía el boxeo. Y yo me, y tú si si tú ibas al baño, tú no veías la pelea. La ¿Eh? empezaba la pelea ya se <risa> okay. en la NBA Kevin Lowe ayer fue uno de ellos que regresó ayer a la cancha eh, eh, dice el que se siente raro porque nunca había tenido tanto tiempo sin jugar baloncesto fueron con todas las todas las la normas y varios jugadores más se mantuvieron uno en una en un lado de cancha y otro en el lado de cancha así que la nba se está acercando a los que es ya el Continuar con su... Dice Shaquille O'Neal en una declaración que él dice que debería de jugarse el año que viene, que ya debería de terminalizar la temporada. En el caso de LeBron James, no le conviene jugar. Acuérdate que LeBron ya terminé este año, un año más, que llega a 36 años y no le conviene eh, perder un año. O sea, cuando tú pierdes un año en tu carrera. La cosa eh, se, le, se le complica ya a esa edad. Eh, también eh, este fin de semana salió lo que fue el, la nueva, el nuevo periódico deportivo que lanzó al, al mercado nuestro amigo y hermano Junior materia Un periódico salió digital eh, en el momento, pero sí si viene ya eh, práctico. Eh, felicitar a Junior Matrille por este lanz lanzamiento de este periódico que tiene bastante información. El periódico estará saliendo quincenal. Felicitar nuevamente a nuestro amigo y hermano Junior Matrille. Ah, pero qué bien, un proyecto interesante, Ariel. Así que felicidad. Nos unimos también al regocijo de nuestro amigo y hermano. Eh, se va a hacer un allá del deporte. Junior Matrille, así es, qué bueno. Nada, hermano Ariel, gracias de verdad por compartir en tan solo cinco minutos ese importante recorrido por el fascinante y maravilloso mundo de los deportes. Gracias por estar con nosotros. Antes de irte, Ariel, recordarte que ya tú puedes...